Para mí, la educación para el desarrollo sostenible es un capítulo de la educación para la vida, una educación para la ciudadanía, para los derechos humanos, para la vida cívica. Es una educación para la sustentabilidad, es decir, es una educación para la construcción de un otro mundo posible. El mundo que vivimos camina para el desastre, el desastre del planeta, el desastre, el exterminio de la especie humana eh, de la vida. Entonces es un llamado a la vida, es un movimiento también la educación, eh, que debería empezar eh, por una transformación radical de nuestros sistemas educativos que han formado tanta gente, no para... La, la sustentabilidad del planeta más para su destrucción la, desgraciadamente nuestros sistemas educativos muy verticales muy centrados en la competitividad de, sin, sin solidaridad eh, son también instrumentos de insustentabilidad es decir la gente que ha destruido el planeta fue formada por los sistemas educativos entonces debemos empezar eh, por cuestionar profundamente la forma como construimos nuestros sistemas educativos, para que a partir de esta década, eh, ellos puedan eh, trabajar no por la destrucción del planeta, más trabajar para formar a la gente, para vivir de forma sustentable. La educación para el desarrollo sustentable, que es como le llamamos en México, es eh, una propuesta nueva, eh, aún inmadura, que intenta articular una serie de campos eh, temáticos eh, eh, que se encuentran interrelacionados, pero que se habían estado eh, desarrollando cada uno por su lado. Es una oportunidad para encontrar nuevos sentidos a los procesos educativos vinculando, por ejemplo, medio ambiente con derechos humanos, con género, con desarrollo rural, multiculturalidad y paz. Eh, eh, hay que trabajar mucho más sobre los conceptos Pero es una propuesta que intenta eh, construir nuevos sentidos a los procesos educativos Bueno, en México nosotros hablamos de una educación ambiental para la sustentabilidad De lo que se trata es de recuperar ¿verdad? Eh, todos los esfuerzos que se han hecho en América Latina En materia de educación ambiental y darles una mayor relevancia en el, en el marco del diseño de educación para el desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Básicamente, se trataría de una educación que responde a los graves problemas ambientales que vivimos en la actualidad. Pero problemas ambientales no entendidos como problemas ecológicos, sino como problemas ecológicos, sociales, económicos y políticos, que responde a los grandes problemas de la pobreza, a los grandes problemas de la distinción de géneros, a los grandes problemas de la incorporación, del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación e información, a los grandes problemas del consumo. Necesitamos educar para un consumo sustentable, para un consumo responsable, para una apropiación más adecuada de los recursos naturales. En términos generales, eso es lo que abarca, desde mi punto de vista, la educación ambiental para la sustentabilidad o para el desarrollo sostenible? La educación para el desarrollo sostenible plantea tres retos fundamentales. Por un lado, el de, un reto de tipo ecológico, porque hay, vivimos una gran crisis ambiental en el planeta, y el reto es que los seres humanos lleguemos a comprendernos como parte de la naturaleza y no como dominadores de la naturaleza. Eso significa realmente un cambio importante. Después plantea un reto social en términos de cómo distribuimos los recursos, el acceso a los recursos, y en ese sentido está basado en la idea de equidad. La idea de equidad significa que no hay mayor injusticia que tratar como iguales a los desiguales. Por tanto, en el reparto de recursos hay que primar en este momento a los países y a los sectores más pobres del planeta. Y luego tiene una dimensión cultural en el respeto a la diversidad cultural. Todo esto luego se explicita en distintas dimensiones, educar para los derechos humanos, educación ambiental, educación para la paz, etc. Pero yo creo que los tres pilares son estos, un pilar ecológico, un pilar social y un pilar cultural. Y quería insistir mucho en lo ecológico, porque si no detenemos el modelo que tenemos actualmente de mal desarrollo, realmente las probabilidades que tenemos de que los otros, eh, las otras dimensiones se cumplan, la de repartir bien los recursos, pues no sé si va a haber algo que repartir si no corregimos nuestra actitud con la naturaleza.